Todos tenemos algún plato que se nos resista a la hora de hacerlo. Yo siempre en el restaurante que algún cliente me dice que no logra un punto siempre se refiere a, a un arroz, siempre. Por ello, ahora, barrera superada. Con arroz brillante sabroz siempre nos va a quedar en el punto y vamos a disfrutar de elaborar esas recetas. Hoy vamos a hacer una receta de ensalada de bacalao. Para ello necesitamos arroz sabroz, bacalao, un poquito de perejil para decorar, cebolleta, naranja, aceituna negra, tomate, aceite de oliva y sal. Para comenzar con la ensalada de bacalao hemos puesto un cazo con agua a hervir y un poquito de sal y solamente tenemos que abrir nuestro arroz Broth con el abre fácil que es súper sencillo y vamos a añadir dos cacillos uno y el segundo, más o menos con esta cantidad tendremos como para unas cuatro ensaladas. Lo dejamos durante 18 minutos servir. A, a mí me gusta echarle muchos ingredientes a mis platos, por eso utilizo arroz sabros de brillante, porque sé que gracias a su extraordinaria absorción va a tener todo el sabor y va a hacer que el resultado sea delicioso y siempre en su punto. Transcurrido el tiempo solamente nos queda escurrirlo ...y refrescarlo en el chorro de agua fría. Venga, seguimos. Una vez que tenemos ya cocido el arroz... ...solamente nos queda el resto de los ingredientes. Vamos a coger el bacalao. Es bacalao salado. Lo hemos desalado. Le vamos a quitar un poquito la piel. ¿Veis? Nos ayudamos con el cuchillo, ponemos la piel para abajo... ...la tiramos y sin más podemos hacer unas tiras. Hacemos unas tiritas. Venga, tenemos el bacalao por una parte. Aquí tenía un poquito más troceado. Lo vamos a añadir a un bol. La aceituna el bacalao que es protagonista junto con el arroz y por último la cebolleta le quitamos la zona verde y la vamos a picar la vamos a picar en una juliana que sea finita finita finita para ello a lo largo como veis tenemos y con el cuchillo siempre apoyando y como siempre os he dicho con las puntas de los dedos hacia adentro apoyando es súper sencillo cortar hacemos una juliana fina y la otra también ¿Qué os parece? Es muy sencilla la receta, sencilla y muy sabrosa. Deshacemos un poquito la cebolla, cebolleta mejor dicho, más tierna, más aromática y se la añadimos. Lo único que nos queda es añadirle el arroz. Para la ensalada que vamos a hacer va a ser suficiente con esta cantidad. La vamos a enriquecer con un buen chorro de aceite de oliva y por último un poquito de sal. Y sin más, nos queda remover nuestra ensalada ¿qué os parece? el bacalao junto con el arroz la antuosidad de la aceituna va a tener un sabor exquisito además del chorro de aceite de oliva que le hemos echado ¿qué os parece? tiene una pinta estupenda vamos a emplatar en un plato alargado escogido yo, vamos a poner en el centro una camita por decirlo de alguna forma fijaros, qué pinta ya veréis cuando lo terminemos Venga, vamos a darle el punto de color. Para ello, un tomate. Le quitamos un poquito el culo, tiramos y lo vamos a hacer en rodajitas lo más finas que podamos. En este caso, como veis, para ello siempre un cuchillo, siempre, siempre, siempre un cuchillo bien afilado. Es la forma mejor de no cortarnos. Y por otro lado, vamos a hacer la naranja, lo mismo. Le quitamos las dos puntitas con un cuchillo vamos pelándola, es fácil tenemos que pelarla sin que nos dé miedo a cortar parte de la naranja. Siempre hay que quitar toda la parte blanca porque puede resultar muy desagradable luego. Una vez que la tenemos bien pelada, nos deshacemos de esto y es tan fácil como ir sacando los gajos, entre línea y línea. ¿Veis? Nos va a quedar siempre limpia, limpia, limpia, limpia y la parte más jugosa de la naranja. Una vez que tenemos el tomate y los gajos, lo que vamos a hacer es rematar el plato. Colocamos el tomate sobre el arroz sin taparlo del todo. Veis qué sencillo y qué color. Y por último los gajos de naranja. A Me gusta ponerle así un poquito salteado. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Qué maravilla de ensalada. Fácil, super sencilla de hacer. Y además, si no os podéis entrar ahora a comerla, la podéis guardar perfectamente en la nevera, porque con arroz sabroz al día siguiente está exactamente igual que si la que hubiéramos hecho en el momento. Buen provecho.